Hola chicos, estoy con Juliet Moreiro, sí. es Technical Evangelist en Microsoft. Sí. Acabas de terminar tu, tu charla, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal el evento? Muy ¿Tu bien. primera vez? Muy bien. la verdad es que es un evento así, en el que ves ponentes de, bueno, de tanta calidad, no lo digo por mí, sino <risa> por claro. todos los demás, eh, la calidad de las charlas, que vengan incluso ponentes de Microsoft Corp y tal, la verdad es que es un nivel muy, muy alto, muy alto. Un Genial. En esta charla se está hablando de, de bastantes cosas, has centrado principalmente en Cognitive Services, uh -huh. Yo al final me ha gustado mucho, al final ponías un, unos enlaces, ya alguien como yo que soy desarrollador, que sé muy poco de Machine Learning, muy poco al final de inteligencia Artificial, ¿cuál crees que tendría que ser el siguiente paso que tengo que dar si ves algo como, como ha pasado que me motiva? Uh -huh. Vale, hombre, si no tienes experiencia previa, si no conoces los Cognitive Services, vale... Eh, pues puedes empezar eh, mirando por ejemplo los portales que hemos enseñado ¿vale? para empezar a ver cómo son los servicios, qué es lo que nos ofrecen si cubren o sea, que, nuestro objetivo nuestras necesidades. y luego ahí, a partir de ahí ya podemos ir a la documentación que es una serie de tutoriales muy, eh, muy detallados muy interesantes para ir aprendiendo más en detalle cada uno de los servicios eh, y a partir de ahí ya empezar a ver cómo aplicarlo en, en tus soluciones o en tus en tu proyectos, ¿vale? para eso yo recomendaría eh, ir al repo de GitHub que también lo he añadido en el enlace de Intelligent Kiosk, ¿vale? Intelligent Kiosk es una en la cual tenemos muchas demos diferentes y eh, enseñan estos servicios de una manera muy interactiva, muy visual. Y la verdad es que para empezar a coger pues, ideas y empezar a cogerle tranquillo a esto está muy bien para, para, ya digo, para coger ideas. Y, y no, a mí solo se me ocurren aplicaciones de... para hacerme rico, entonces. <risa> <Bueno, risa> Siguiente <risa> si <risa> en paso. No, no, no, es muy, no es muy altruista, pero bueno. Entonces, eh, aparte de lo que nos está contando, ¿qué novedades has escuchado que vienen con Community Services? ¿Alguna novedad que te haya gustado especialmente o que.? ¿Nos puede atraer de manera singular? Un uh -huh. no, hombre, muy, muy reciente, por ejemplo, hace, no sé si un mes o dos como mucho, ¿vale? salió, por ejemplo, el, el servicio de detección de anomalías ¿vale? para series temporales, que es súper interesante y súper útil. Eh, luego hay otra serie de servicios que también son bastante recientes, como el Form Recognizer, ¿vale? para extraer eh, datos de tablas y de formularios también súper útil, eh, y luego si queremos mirar eh, cosas que ahora mismo están en fase experimental y cosas, la verdad es que proyectos bastante interesantes, podemos ir a los Cognitive Services Labs, ¿vale? Ahí están todos esos proyectos en fase experimental, podemos empezar a probarlos, por ejemplo, hay uno para eh, detección de gestos con las manos, hay otro que se llama el ink Analysis, ¿vale? Para detección de, por ejemplo, dibujos o, o figuras que podemos dibujar en papel para esquemas y cosas que, este, que estemos haciendo, ¿no? Sí. Y podemos empezar a probar todo eso, ¿vale? son servicios que seguramente dentro de un tiempo ya formen parte de los Cognitive Services pero ahora todavía están en fase experimental. Entonces si queremos ir aprendiendo y viendo qué es lo que, qué es lo que viene dentro de poco, yo iría a los labs. Así luego. yo aprendí con Luis ¿no? cuando era previo en su momento y sí, ahora es un sí, servicio sí. de facto. Claro, sí. Si queréis echar a la última, yo iría ahí para ver lo que hay. De vale. eh, ahora está de, de actualidad, lleva, lleva ya unos, unos meses en el tema de Cognitive Services, uh -huh. en el tema más general de, de Machine Learning. El tema del, del sesgado en de la información, el tipo de eh, inercias que tienen los sistemas que al final hacemos automáticos. Uh -huh. ¿Qué está haciendo Microsoft en ese sentido? ¿Qué nos puede ofrecer Cognitive Services para evitar ciertos eh, comportamientos racistas, machistas que podemos uh -huh. encontrar en algunos sistemas? Uh -huh. Bueno, todo el tema de bias, eh, luego, es muy importante en el en Machine Learning, ¿vale? Y si, si hablamos concretamente de los Cognitive Services. Eh, lo bueno es que son servicios que están evolucionando, están creciendo y mejorando con el tiempo. ¿vale? No solamente aparecen servicios nuevos, sino que los propios servicios que ya tenemos van mejorando. Entonces, si haces pruebas, eh, por ejemplo, de análisis de imagen o análisis de caras y demás, hace un tiempo, hace unos años, y las haces ahora, verás que ha mejorado muchísimo. Entonces, en temas de vallas también y demás. ¿vale? Eh, de todas maneras, sobre eso hay bastante documentación, si lo quieres <risa> donde te da más detalles, pero es algo que, como digo, evolucionando va mejorando. Sí, es porque... un tema, tema complicado. ¿Sí? Pues nada más, muchas gracias. Gracias por el tiempo que has dedicado gracias en vos, tu sesión, que ha estado chulísima. Gracias por el tiempo de dedicarnos estos minutillos y te vemos en la siguiente siguiente.net. En un añito mejor todavía. Gracias. <ríe> muchas gracias. gracias.